Eh, perfecto, el termo sí lo bajaría, el mate no, no me jode, queda bien, eh, hemos hecho muchas cosas. Bueno, yo soy Tony Macedo Gileman, soy founder de Unlock, con Juan Cruz Antón armamos Unlock hace casi un año y medio, eh, ayudamos a startups que hacen software, as a service, B2B, a vender más en América Latina. Nos, nos inspira eh, muchísimo pensar en que hay gente que en Argentina puede empezar a tener un nuevo oficio, eh, que es empezar a trabajar para afuera. Nosotros los argentinos siempre tenemos como esa casi necesidad o tendencia de ir a expandirnos porque, porque pasan muchas cosas en el país que tal vez te llevan a, a salir a moverte y, y a crecer para ese lado. Y, y de alguna manera nosotros arrancamos así. Eh, viendo que había un montón de escuelas de programación o que había un montón de eh, compañías que ya estaban atacando la problemática de que faltan programadores y, y con Juan vemos este desafío de que también faltan vendedores. ¿no? Eh, la pandemia aceleró un montón, la pandemia nos llevó también a hacer experimentos que, que por ahí nosotros sin tener tanta experiencia de lo que, en lo que nos estábamos metiendo, eh, Tenían una adopción gigante porque la industria eh, creció un montón, porque pasaron a haber un montón más de founders y de startups que estaban empezando y que necesitaban un poco de, de advice o de músculo para, para vender. Entonces, si querés, tenemos como dos patas que son fundamentales para nosotros en Unlock, que es, por un lado, eh, cómo entrenamos a nuestro propio equipo y a los equipos de nuestros clientes a vender más, a vender de una manera más sofisticada, a usar los procesos que utilizan las mejores compañías del mundo, eh, a automatizar también los procesos con tecnología eh, y las buenas prácticas que otras compañías muy, muy buenas vendiendo software en el mundo utilizan. Eh, y después, por el otro lado, también enfocarnos en qué necesitan nuestros clientes. Indistintamente de que todos siempre vamos a necesitar vender más, es como una, una pata súper amplia, es eh, Está un poco ambiguo decirte que te ayudamos a vender más, pero, pero realmente creemos que ordenando, realmente creemos que con procesos y que también llamando mucho por teléfono eh, podemos ser un buen partner para, para que vos venda más, ¿no? Nos especializamos en B2B Software as a Service en Latinoamérica, eh, lo cual es un, eh, un espacio bastante complejo eh, para aprender, para trabajar y para eh, armar eh, procesos de venta eh, lo que nos permite eh, poder extrapolarlo a, a otros negocios también pero bueno sin lugar a dudas es el lugar donde, donde nos sentimos más cómodos donde también vemos un potencial enorme donde nos divertimos mucho eh, y donde seguimos aprendiendo constantemente que, que creo que es la clave eh, puntualmente desde mi lugar eh, me encargo un poco más de lo que es la operación Tony se encarga eh, de las ventas y de lo que tiene que ver más con eh, las relaciones públicas de, de Unlock eh, y la construcción de, de toda nuestra identidad, eh, y yo más de lo que está pasando adentro de, de la cocina eh, y como poder eh, tal vez uno de los desafíos más grandes es como poder, eh, mientras estamos dando un servicio eh, a la, al mismo tiempo estar aprendiendo e iterando nosotros nuestros propios procesos entendiendo nuestro auto market, entrenando gente eh, que no es eh, para nada fácil, como, como siempre digo, eh, si bien nos dedicamos a la venta, a nuestro negocio al final del día es de recursos humanos, eh, tanto de cara a lo que hacemos con nuestros clientes, porque trabajamos con sus equipos comerciales y, eh, y de cara interna es lo mismo, ¿no? con nuestro propio equipo, con la gestión de todo este equipo que, que constantemente eh, pone lo mejor de sí y, y es como poder encauzar eso, ayudarlos a, a crecer, eh, crecer con ellos nosotros también, equivocarnos juntos y sobre eso construir. Eh, puntualmente creo que en lo que hacemos el valor más grande eh, que veo es eh, justamente en el proceso, soy repetitivo con la palabra porque ahí es donde vemos el mayor valor. Para nosotros armar procesos no es dejar cosas escritas en un papel, es poder eh, armar los, los legos eh, que uno va moviendo, eh, sacando y poniendo para ir viendo cómo va impactando eh, en, en un destino final, que es obviamente el cierre y la venta, pero que se construye justamente desde los primeros eh, cimientos. ¿no? Entonces, eh, para nosotros, eh, independientemente del resultado final en términos de venta sí o venta no, eh, hay muchísimo valor y es lo que intentamos compartir, construir y trabajar con nuestros clientes en aprender, ¿no? en aprender de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué pasa en esa caja negra que muchas veces tienen las empresas entre quiero venderle a alguien y lo cerré y me depositó en la cuenta, eh, qué pasó en el medio, qué aprendí, cómo hago para que eso me sirva para después poder vender más eh, y de alguna manera, lo que decía antes, ¿no? esa, esa misma operación va de cara externa y de cara interna, ¿no? Pues nuestro propio equipo también eh, va mejorando, va aprendiendo y va construyendo. Eh, lo que hacemos ¿no? nosotros lanzamos proyectos si querés el primer hito de trabajar juntos es terminar de definir un sales playbook ordenamos un poco la casa en lo que compete a sales eh, tiene, tiene un principio y un final eh, ese, ese, ese sales playbook tiene entregales sobre concretos revisamos un poco las reglas de negocio los flujos de contacto las herramientas que estamos usando hacemos un poco de, de consultoría, vamos a charlar con tus clientes, con tus prospectos, hacemos shadowing, vemos las reuniones y los, y los rituales que tenés adentro de tu equipo de ventas, anotamos todo, bajamos todo y lo contrastamos con eh, otras compañías parecidas a vos en estadios similares a vos o buenas prácticas de otras compañías que ya la están rompiendo, haciendo cosas parecidas a lo que vos ya estás haciendo y, y bajamos un poco un manual que nos ayude a tener este proceso de ventas claro y caminar un poco a este, estas buenas prácticas que todos conocemos de una manera eh, accesible y que sucedan, ¿no? mi eh, bajadas a tierra puntualmente para, para América Latina. Eh, algo que pasa mucho y, y el énfasis de, de hacer cosas en la TAM es que, es que muchas de estas herramientas y muchos de los que la están rompiendo en esta industria lo hacen afuera, en Estados Unidos principalmente, y muchas veces cuesta, eh, como adecuar lo que está funcionando muy bien en Estados Unidos acá y, y creo que esa tropicalización o esa traducción nosotros la hacemos muy bien eh. Bootstrapping, sí nosotros eh, no tuvimos inversión empezamos trabajando con eh, primero gente cercana que nos quería y que confía en nosotros muchos de ellos eh, han venido por por Tony, gente que lo ha visto vender en primera persona y que cuando se enteraron que había dejado su último trabajo en relación de dependencia lo querían contratar y, y con Tony ya pensando en esto les trajo la propuesta de che, no, no puedo trabajar para ustedes porque estoy con mi propio emprendimiento pero sí te puedo ayudar con mi equipo eh, y desde ahí eh, con esa generosidad de toda la gente que confió en nosotros, que nos tuvo paciencia eh, y obviamente con mucho trabajo y mucha gente que también se sumó de cara interna y, y, y aprendió a los golpes con nosotros eh, fuimos también con el boca en boca creciendo eh, llegando a oportunidades increíbles que también nos fueron abriendo cada vez más puertas eh, y hoy tenemos eh, además de mucha gente referida por contactos eh, con los que hemos trabajado y con los que no pero que, que ven lo que hacemos con mucho valor también tenemos de repente partnerships como eh, con el equipo de 500 Startups en Latinoamérica, con el equipo de AWS, eh, con el que hemos trabajado en un programa de, de ventas el año pasado para startups de su portfolio, y que todos ellos también ayudan a que nosotros tengamos un flujo de, de oportunidades súper concretas eh, a quienes también nosotros le hacemos mucho sentido. ¿no? Empezamos haciendo casi cualquier cosa que podíamos y quien muy generosamente nos pagaba y confiaba en nosotros, Así que fuimos teniendo distintos clientes. Sí vemos como mucho valor en, en, en especific especificarnos, en, en ser específicos en algo, en, en trabajar en un nicho y en ser expertos en, en una temática. Y vemos en esta industria, en esta vertical de software as a service, eh, no solo una tendencia muy grande de, de Estados Unidos, de muchísimas compañías creciendo allá, y bajando como una tendencia para este lado, para América Latina, sino que también es que es súper hostil y difícil vender un software que no tiene una marca, que no tiene clientes, que no los conoce nadie, ni a esa compañía, ni a los founders en esos países. Eh, entonces elegimos pelear la batalla más difícil primero y entender que eso nos iba a dar capabilities y skills súper eh, útiles y buenas para lo que, lo que pueda llegar a venir después. ¿no? Eh, nos reconocemos aprendices, estamos todo el tiempo aprendiendo en los proyectos que agarramos hoy y en el primer proyecto siempre eh, desde el primer día le contamos y somos súper francos con nuestro cliente decimos, che, estamos en nuestro propio auto esto es lo que creemos eh, no, no, no que necesitabas, esto es lo que creemos eh, o este es el, el método, la manera y los recursos con los que atacaríamos tu problemática de ventas, eh, e igualmente Estamos acá felices sabiendo que nos vas a ayudar a ser mejores y que mucho de lo que aprendamos con vos lo vamos a usar con el cliente que viene. ¿no? Eh, y un poco también eso lo llevamos a la cultura de todo el equipo. Nadie, nadie viene de hacer eh, 15 años de, de director de ventas en, en una de estas SaaS, en, en un software as a service, en una tier one company en Estados Unidos o bueno, en América Latina. Uno de los desafíos más grandes que veo de emprender... Eh, y que seguramente está bastante repetido eh, en, en, en quienes deben haber hecho esta nota, es la, la necesidad de, de, de ser tolerante a la frustración. Eh, la frustración es constante cuando emprendes eh, y, y como emprendedor uno, uno la ve día a día, muy cerquita en un montón de cuestiones, algunas más chicas, algunas más grandes. Eh, y la frustración tiene un montón de enseñanza, tiene un montón de aprendizaje y tiene un montón eh, para traerle a uno cuando emprende, pero es difícil. Eh, porque te golpea, porque te, te la llevas a tu casa cuando te fuiste de la oficina, eh, porque muchas veces eh, la frustración te, te aparece a mitad de un camino y no al final, y cuando vos la ves vos decís, uy, bueno, tiro todo y dejo de hacerlo, y en verdad no. Eh, hay, que, hay que sostener, hay que seguir haciendo, hay que seguir confiando, hay que seguir construyendo, hay que seguir revisando. Entonces, eh, creo que, que uno de los desafíos más grandes de emprender en general es eso, es enfrentarse a la frustración. También ser lo suficiente humilde como para decir eh, acá hay algo para mejorar, acá hay algo donde necesito ayuda, acá donde algo donde eh, tengo que buscar en quién apoyarme. Y, y también paciencia, ¿no? Paciencia para decir, bueno, pará, eh, más allá de que esto me frustre, está encaminado hacia algo mayor, porque muchas veces también nos pasa eso, ¿no? Como decía recién, nos encontramos con frustraciones que no son de la película completa, sino que son de un capítulo y que si vos te desesperás, tal vez eh, soltás un montón de cosas logradas eh, y pivoteás o te vas para un lugar equivocado solo porque no tuviste la paciencia y la confianza en que si haces las cosas de determinada manera, confiando, midiendo y revisando, eh, eventualmente llegan a, a el puerto que uno quiere, eh, o por lo menos el puerto que, que, que es el correcto, ¿no? porque a veces lo que quiero puede, puede estar desfasado de la realidad, pero sin lugar a dudas que haciendo este camino uno crece. Y si no es en esta oportunidad, es en la siguiente, y si no es en la siguiente, es en otra en el que no sabemos será.